Música, ni ¿no? donantes. De la ciudad de México, el verraco, el verraco de la confianza. Secas de Atizapán. Secas de Atizapán. Desde las costas secas de Atizapán. Desde las costas secas de Atizapán. De 78 revoluciones por minuto Ocultas Ride Killer de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Ride Killer de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Radek Killer de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Radek Killer Los rayos multicolores están listos. Los rayos multicolores están listos. Nuestro espíritu de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los en <risa> México. Nuestro espíritu de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los sonidos. El sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, que no lastima tu sueño. El Estado de México. A, gozar. a ti, a de cargosar.